Hola, soy María Luisa Esquetino, soy directora de la Oficina Judicial Penal de Zapala. Eh, sé que todos ustedes están en un proceso de, para ingresar a este Poder Judicial y lo que particularmente yo espero de, de ustedes, de los que vayan a ingresar a, a la Oficina Judicial en la que yo trabajo, es que sepan trabajar eh, coordinadamente y en equipo con sus compañeros. Nosotros acá somos un gran equipo donde cada uno tiene un nivel de responsabilidad diferente y eso implica asumir esa, esa responsabilidad. También ponemos el acento en el buen trato y, entre nosotros y también fundamentalmente con los usuarios del sistema.